Hola, bienvenidos al sorteo 1807, estamos en Chance el Dorado Noche, para hoy sábado 13 de mayo nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea SA Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, ya funcionan las baloteras, les tengo información para todos, porque en Bogotá y Cundinamarca puedes descargar la aplicación Paga Todo, registrarse, recargar y jugar Chance Maxi Chance, Super Chance Paga Millonario, Chance Millonario y darle un chance a sus sueños Este es el resultado, del ganador 8, 9, 2, 8, resultado 8928, 8928, número ganador, delegado, es correcto, gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juegue, lo empaga todo para todos.